Soy Antonio, tengo 41 años y llevo 3 años en, en desempleo. 34 compañeros, 33 compañeros y yo eh, hicimos una huelga en nuestro puesto de trabajo eh, indefinida que duró cerca de tres meses. Una de las cosas más interesantes que hicimos, pero con menos resultados, fue que nos trasladamos hasta un pleno del ayuntamiento. Conseguimos que nos dieran turno de palabra, conseguimos un acuerdo firmado por todos los partidos políticos, pero que al final era un papel en el que ponía que nos daban un apoyo incondicional para que no perdiéramos el trabajo. Y esa es toda la ayuda política que tuvimos a lo largo de nuestro vuelo. El compañero que, que tomó, tomó la palabra y, y leyó un escrito pues, que hicimos que confesionamos en una asamblea. Ahí se ven todos los compañeros. Volvimos a la, a la empresa que nos quitó el trabajo. Esa foto la hice a las 5 de la mañana en, la, en pleno invierno. Aquí se puede apreciar los compañeros la carilla de frío que tenían. Las marchas de la dignidad reivindican eh, cosas básicas. Vamos. Eh elementos básicos de, de cualquier familia como es pan, trabajo y techo. Desde que soy trabajador, que estoy en desempleo, he intentado organizarme en, en dos asambleas de parados que, que se impulsó aquí, aquí en mi ciudad. Lo, lo único que ocurre es que eh, a los parados, a, los que, a, los que, a la gente que está en desempleo, por la situación tan mal en la que se encuentran, le ...cuesta participar en este tipo de acciones... ...que al final es el único camino que hay para... ...primero para no encerrarte en tu casa tú solo... ...y luego para poder trasladar al mundo... Lo... ...la situación de un parado y poder reclamar... ...que se hagan políticas de empleo... ...participé el año pasado en las Marchas de la Dignidad... ...y voy a participar este año en, la... en las Marchas de la Dignidad... te cambia, te cambia, te cambia la actitud y la forma de, de ver el entorno y el agujero en el que estás metido.